Brillante, la primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera tener en mi deseo esta Que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera Tener en mi deseo esta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 Sea que Marí que Marí que Marí donde sea que Marí el cordero también irá.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 Del camión girando Van por toda La ciudad Los limpia para Hacen swish swish swish Swish swish swish Swish swish Los limpia para Hacen swish swish swish Por toda la ciudad El claxon del camión Hace pip pip pip pip pip Pip pip El claxon del camión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 Toda la ciudad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 S, T, U O, V, -w, w, X, Y, Z O, V, W, X, Y, Z C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U o, B, W X Y Z A B C D E F G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 Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía. Dejanos despertarlos con una alegre melodía. Están muy quietos, están enfermos. Despierten.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 ...cabeza, hombros, rodillas y pies.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 y pies y ojos y orejas y boca y cabeza, hombros, rodillas y pies.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 The teen de Tin Marín de Dopingüe De Tin Marín de Dopingüe Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir The teen De Tin Marín de Dopingüe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 Brilla, brilla, brilla, brilla estrellita Brilla, brilla, brilla, brilla estrellita Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué será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 se cae en seguir haciendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio, pequeño, no llores. Papá te quiere.